Hola a todos, aquí Joana Vicente siempre presente. Y Albert Einstein dijo, hay simplemente dos maneras de vivir tu vida. Una es pensando que nada es un milagro y la otra pensando que todo es un milagro. En tus manos está la decisión de cuál de las dos elegir. Te sugiero que elija que todo sea como un milagro para que tu camino sea más fácil para lograr tus sueños este año. Hasta la próxima.